Hablemos por favor en los cielos, cielos para que esto no quede impune. No que tu tierra serán vendida, Que tus hijas serán violadas La Si no hablamos Si no gritamos La La La El silencio no sirve de nada de los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 Hola, soy Roberto Márquez de los Ilapo y quiero por este conducto saludar a Felipe Durán, un profesional hoy día prisionero de un gobierno y de una democracia que a ratos desconocemos, una democracia que deja actuar libre a, a una policía militarizada eh, y que por lo mismo se permite hacer eh, no solo esto en el Walmapu, en el con Felipe Durán, un hombre que estaba haciendo su trabajo, eh, informando. Eh, eso pasa en lo, todas las manifestaciones de estudiantes, de movimientos sociales, donde pareciera que soltaran los perros. Eh, por eso yo exijo la libertad de Felipe Durán y los invito a ustedes porque el día 2 se va a estar eh, viendo una vez más la causa Felipe y creo que tenemos que estar todos muy atentos, ojalá, para que sea el momento de la libertad. Y exijo además la libertad de prensa, porque creo que en este país estamos en un franco retroceso. A ratos casi nos sentimos en una dictadura disfrazada de, de democracia. Así que ojalá que el gobierno entienda de una vez que debe estar del lado del pueblo, de quienes lo eligieron de quienes le dieron su voto, porque pareciera que se olvidaron, pareciera que son las grandes transnacionales las que los compraron definitivamente y actúan en, en, en, digamos en beneficio de ellos. Así que bueno, mucha fuerza Felipe, eh, fuerza al Gualmapu y ojalá libertad para Felipe Durán el día 2, no se olviden. Tus tierras serán vendidas y tus hijas serán violadas. ¡Ah! Si no hablamos, si no gritamos, ¡Yoladas! el silencio no sirve de nada. Pero le hablemos por favor. Ay.